Hola, en este video vamos a ver cómo se completa la tarea número 7 dentro de la unidad 3. Veamos. Se trata de la selección de una propuesta didáctica en EduPlan. Accedemos a nuestra plataforma de estudio. Aula .edu una vez accedemos a nuestra plataforma seleccionamos el curso en el que estamos participando formación en herramientas digitales para la docencia accedemos al mismo y nos dirigimos al módulo que ya estamos cursando. Una vez accedemos a nuestro tercer módulo, veamos pues la actividad número 7, selección de una propuesta didáctica en Eduplan. En la misma, la consigna nos invita a que formemos grupos de tres, de dos a fin de poder compartir en una única actividad creando un documento en la nube empleando las poderosas herramientas de Office Online así como también Google Presentaciones o Sway, que sirven para hacer presentaciones estilo PowerPoint en la nube. Esta actividad nos invita a acceder a la plataforma de EduPlan en la cual podemos ver y confeccionar una actividad de propuesta didáctica. Accedamos desde el mismo enlace en nuestra plataforma. Una vez estemos ya dentro de la plataforma de EduPlan, podemos acceder a nuestra cuenta mi cuenta, en la cual se va a reflejar entonces nuestro nombre que hayamos puesto como credenciales. En la misma plataforma de EduPlan, justo en el botón del centro, en la parte superior, se muestran recursos y propuestas didácticas. Accedemos a la misma. En esta entonces tenemos que seleccionar el nivel, el grado y el área que queremos, en el que queremos hacer nuestra propuesta didáctica. Elegimos, pues, el primer, el primer nivel de educación en el grado. Puede ser sexto grado, a modo de ejemplo. Y el área puede ser ciencias sociales, inglés, lengua española, matemática, educación artística, ciencias de la naturaleza, educación física, así como también formación integral humana y religiosa. Para este ejemplo, vamos a escoger Ciencias Sociales. Una vez dentro de nuestra materia seleccionada a modo de ejemplo, Ciencias Sociales, tenemos que seleccionar Propuestas Didácticas. Hacemos clic en la misma y nos proponen diferentes recursos, Diversas propuestas conteniendo diferentes recursos. Una vez elegida nuestra área de desempeño, para este caso elegimos ciencias sociales, las propuestas didácticas para esta materia son estas que se muestran. Podemos explorar dentro de cada una de ellas observando los recursos, los materiales didácticos, así como las actividades que facilitan el aprendizaje a distancia. Veamos pues, aprendemos sobre las civilizaciones del cercano oriente. Elegimos esta propuesta didáctica. Vemos que se abre en un documento PDF al lado. En esta propuesta se muestra unidad de aprendizaje, sexto de primaria, ciencias sociales, educación artística. Aprendamos, Aprendemos sobre las civilizaciones del Cercano Oriente y destacamos sus principales características. Vamos pues a observar la rúbrica para cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en nuestra tarea. Observamos en nuestra plataforma los requerimientos establecidos para nuestra tarea en la cual tenemos que crear un documento en la nube. Vamos en este caso a utilizar presentaciones de Google. Abrimos nuestra plataforma en la nube. Podemos acceder a nuestro espacio virtual utilizando la herramienta Drive. Nos dirigimos a la carpeta que contiene todos nuestros documentos de estudio con nuestro nombre y dividida por módulos la misma, podemos acceder al módulo 3 de nuestro equipo de estudio con nuestro nombre y crear aquí en la parte superior izquierda un documento nuevo en el cual vamos a utilizar presentaciones de Google. Este documento debe ser compartido con los demás compañeros y compañeras con los que vamos a confeccionar nuestra tarea. Creamos el documento nuevo, hacemos todos los cambios necesarios, así como compartir a nuestras compañeras maestras y maestros para que puedan acceder al mismo. Le ponemos de nombre Propuesta Didáctica de Eduplan Maestro Juan. Guardamos el nombre del documento y lo podemos compartir con dos de nuestros colegas a fin de colaborar dentro de un mismo documento. Así, entonces, podemos entregar el mismo documento a diferentes personas. Recordemos, siempre nuestros enlaces deben contener la condición de editar por el maestro. Así se puede descargar el documento y ver de manera completa Compartimos entonces nuestro documento con los maestros que queremos colaborar en un mismo espacio. Le ponemos nombre. respuesta didáctica de Eduplan. Le vamos a poner entonces los nombres de los maestros. Por ejemplo, Juan, María, Pedro. En este mismo documento que se está confeccionando en la nube, podemos colocar imágenes. Veamos cómo. Vamos a nuestra plataforma de estudio y buscamos nuestra herramienta de recortes. Escribimos recortes. La misma sirve para hacer una captura selectiva de la pantalla que estemos viendo. De esta forma, podemos obtener una imagen de lo que podamos ver en nuestra pantalla. Así entonces, podemos colocarla en nuestro documento que ya está en la nube. Hacemos clic en pegar y es así como podemos embellecer nuestro trabajo. Una vez creada la página de presentación de nuestro trabajo en colectivo, podemos agregar otras páginas a la misma diapositiva haciendo clic sobre ella y haciendo clic en Enter en el teclado. Así se crea una nueva página con la cual vamos a seguir cumpliendo con lo que dispone nuestro mandato. Debemos entonces verificar la coherencia entre las competencias específicas en nuestra propuesta didáctica seleccionada, que está aquí al lado, en la parte superior. Vamos a escribir entonces en el buscador, Control-F, la palabra competencias. Competencias fundamentales. Y podemos entonces seleccionar de este documento la imagen que estamos viendo. Con nuestra herramienta de recortes podemos seleccionar competencias, las mismas entonces colocarlas en nuestra diapositiva. Hacemos clic derecho en pegar nuestro recorte. Buscamos entonces a qué otro aspecto debemos prestar atención a las actividades de nuestra propuesta didáctica. Nos vamos nueva vez al documento que estamos eligiendo, propuestas didácticas, para poder acceder al buscador por palabras de este documento PDF abierto en Internet. Hacemos clic en Control-F, Control-Find, Encontrar, y podemos entonces así buscar competencias, actividades, la palabra Actividad, dentro del documento, actividades. Dice aquí que encontró tres palabras actividades dentro de nuestro documento. Veamos cuál de ellas nos dan materiales necesarios para las actividades. Recortamos esta información con la herramienta de recortes. Mostramos entonces nuestro documento compartido con nuestro equipo de trabajo. Hacemos clic en pegar, mostrando que estamos cumpliendo con lo que establece la consigna. Recursos TIC que se integran. Veamos si en nuestra propuesta didáctica tenemos recursos de la tecnología de la información y la comunicación a esos fines nos dirigimos a nuestra propuesta didáctica seleccionada y buscamos la palabra recursos recursos didácticos digitales los mismos pueden ser copiados o recortados con la herramienta de recortes Se recortan completos para así obtener los enlaces mostrados. Se reduce esta pantalla. Volvamos a nuestra diapositiva en la cual vamos a pegar los recursos didácticos digitales. Volvamos a nuestra consigna. Ya hemos cumplido con los aspectos señalados en la consigna empleando dos únicas Diapositivas. Pueden emplear tantas diapositivas como requerimientos tenga la consigna. Y ya al finalizar, pueden decorar su presentación. Fin de la propuesta didáctica. Gracias por su atención. Es así como podemos confeccionar una diapositiva en la nube, cumpliendo con lo establecido en una tarea. Para colgar entonces nuestra diapositiva en conjunto, cada uno de los maestros del equipo, como tiene acceso al mismo documento, debe obtener el enlace de para poderlo colgar en la plataforma como en otras actividades podemos obtenerlo en el botón compartir mostrado en la parte superior derecha podemos obtener el enlace recordamos entonces que podemos y debemos poner la condición de editor para que el maestro pueda ver y descargar nuestros documentos copiamos el enlace y nos dirigimos hacia nuestra plataforma de estudio en la cual tenemos que colocar solamente el enlace en donde diga agregar entrega. Es ahí entonces donde se coloca copiar y pegar el enlace hacia nuestro documento hecho de una manera colaborativa.